muy bien haciendo esta serie así que presentamos a Gani, que, que es el vocalista que al fin y al cabo tampoco se había presentado como tal y bueno los siguientes capítulos presentábamos con de nuestro equipo y bueno como somos nosotros nuestras personalidades enfrentadas en diferentes en, en situaciones antes de los conciertos todo es un poco contar un poco el, el global de, de nuestro mundo ¿no? Verano. La verdad es que la gira acaba como quien dice de empezar. Este verano tenemos un precalentamiento estábamos en el estudio en Villa nuevos temas y ahora estamos metidos en la gira de right now que acabará aproximadamente en enero. Así que la sensación actual es muy buena. vez bueno, de producción, de Pau, porque es eh, productor de Science y tengo muchísima experiencia de la música y de la, y de la ingeniería de eso. A veces he pasado muchas en él y he y, y trabajado en pero no cosas y pues, también lo matéis, yo tenía un grupo en él y, y él cantaba y tal y cuando era la hora de, de buscar un vocalista para un tema, pues pensaba en ella a la primera. que es, ahora el que es un sitio muy emblemático respecto a la cultura del club en España eh, claro, Latinoamérica pues es un, es un continente brutal que, te, que es muy diferente a España per el clima, por la gente todo el paisaje sí, que Lo que ha dicho José fue algo espectacular la gente, la gente tiene un carisma especial en esa parte del mundo La, la, la síntro que tiene en la NBA en San anuncios de allí y Latinoamérica y mm -hmm. después de esos conceptos en Bogotá y de un poquito de festividades right en, en el continente va a ser algo que nos pues, ha muy buenas consecuencias. Ahora tengo allí, están creciendo y, y la verdad es que tenemos un monte de de hablar Bueno, monte World Radio es, un, es algo que hacemos para que la gente es, realmente no es una sesión al uso de que hagamos en directo. Es una selección de, de, de, de canciones que nos gustan y que representan exactamente lo que estamos haciendo en el estudio. Y la primera vez nos curramos y nos empujamos la mente para que fuera algo completo, que tuviera un principio y un final, como una especie de historia, y en caso Warrior Radio 2 yo creo que más o menos pasa lo mismo. de escuchar mucho que todos era algo que no estaba haciendo o, o se estaba haciendo de una manera muy, no sé, diluida y ahora parece que, que, si que la gente está comenzando a escuchar más música de así que se le está dando más importancia y la verdad es que es algo por lo que nos tenemos en el mundo que eso volíamos, eh, pues ayudar a otros artistas que son amigos nuestros y pero eso tenemos la idea de hacer el SGA, o de ayudarlos de alguna manera, pero que de esta manera pues anima a hacer que la, los artistas de así, pues, y es un poco la idea. Profesores así en Valencia, genial, a España, genial, y fuera el rollo de música electrónica de festival, yo creo que ya está un poco ganarse de madre. Seguimos de Mold de Propa a Sergio, a Soak, el que en Samanat algunas demos de lo que está haciendo y en Sagara Mold. Ya un salido de ahí que, que también se agrade moltíssim y pero de DJs la verdad es que, es que Soak yo creo que ahora Mateis es el que mejor música está produciendo, porque ya no es... Va a echar un ahí o va a echar lo que siga. Yo creo que el valor, de libertad eh, se tiene que dar a los músicos y a la gente que realmente está música. Y siempre también eh, Rubik Duned está haciendo más apps que molen mol, Martin Plan B también está haciendo mol de solo y de esos apps. La música de Nateo también está en ahí, el Sebo que voy Electro y tal. Parece que ya no, no sea sé ni de aquí, no? pero Edwin Vernon es, es un líder de Ted House y productor que está haciendo esto. Que realmente ha hecho mucho ruido a nivel internacional, muchísimo ruido. Yo creo que es uno de los pocos reyes medio en Valencia, que sí, aparte de Nacho Marco, quizás, que se sí, han ido por todo el mundo de gira y han presionado un trabajo y se les ha hecho realmente mucho caso. Y. esa medio chata, se acaban de, de traer Y. Subja Gutiérrez también está haciendo muchas cosas que no están tan de cara a la electrónica, sino también de cara a la música. Lo que ven es que siempre ahí y. Y de seguida te troves a, a colegas están haciendo cosas que molen, ¿sabes? Un grupo que ahora se ha de Long, que ahora se nombra de Navier, también pues tienen cosas por ahí que están, están comenzando a, a pujar y tal. Y yo qué sé, la verdad es que el sistema ahí, y porque tampoco, pues si el mes música me incita a dejar de decirle ciencias, pues igual sí que Valencia, pues, de algo que decir, ¿sabes? A nivel musical. Después de la ruta, eh, se clavaremos ahí como un hacha, ¿sabes? si diérem, no, así todo eso no ha pasado, porque se ha mucha gente y porque se han massa, o por lo que sea, pero aquella época va a ser algo muy grande para Valencia y la verdad es que como, como, no, como la gente no tenía, no tenía café, o no sabía lo que no va a pasar, pues va a ser muy trágico, y a sol, van a intentar como soterrar eso, pero, pero yo creo que estén pujando mucho de cada, y la verdad es que cada vez mes veos. Un garito en el festival en Valencia y veo que, que, pues, que a lo mejor están programando. D y yo creo que poqueta a poqueta gente, pues va a hacer unas cosas. Y estén con mi sin de ese bajón que ha después de todo el tema de, de la ruta del final Aparte de la primera de que o sea, tenía la ruta. Eh, posteriormente hemos tenido del club y hemos tenido cosas que, que realmente han dicho algo además a nivel, a nivel nacional y la gente ha escuchado sobre ello. Y, y, y, y, oye, y la 3 en su aspecto creo que está haciendo un buen trabajo ahora mismo dentro de la vimos una etapa un poco rara respecto a, a las cajas que decían antes y ahora y, y es cierto que económicamente pues, pues te está costando más mantener los, los sitios y vas un poco más en la corriente de lo que quiere la masa porque tienes que sobrevivir y eso lo entiendo perfectamente.